Bienvenidos Sagitario, mi nombre es Ana Cristina Y te doy la bienvenida a este tu espacio de Bio Oráculo La guía para tu alma Hoy eh, vamos a ver cómo, cómo está tu energía Qué es lo que viene para el mes de agosto Cuál es el siguiente paso Y también este, te traigo un mensaje del oráculo del Arcángel Miguel Y un mensaje canalizado del libro de Vivir en riqueza desde el alma de Dios Traemos muchísimas herramientas todo, todo siendo luz y amor para este tu proceso de sanación. Yo te invito a que te suscribas, que actives esa campanita, que me regales un like y que formes parte de esta maravillosa comunidad de amor. Sobre todo que nos dejes tus comentarios y saber de tu proceso de sanación es muy importante para todo el equipo de BIO. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros ángeles y arcángeles. Vamos a darle las gracias porque ya se encuentran aquí presentes para transmitirte esta maravillosa guía. Y principalmente a Dios, al universo, que es quien te transmitirá este mensaje y siente toda su energía. Vamos a abrir nuestro corazón y en modo receptivo Vamos a saborear este maravilloso mensaje. Ok, entonces, bueno, oh, mira, quiso salir esta. Esta es como un bonus para, tu, para ti. Sal de la jaula, deja de depender. Fíjate, esta carta es, es esa señal de que estás comenzando a depurar y a liberar todos esos pensamientos... Estás en este proceso. Bueno, vamos a, vamos a comenzar. ¿Te parece? Te recuerdo que esta es una tirada general. Probablemente algunas cosas sí resuenen, otras no. Yo te invito a que, a que lo escuches y que tomes aquello que vibre en tu alma. Y aquello que no, simplemente déjalo pasar. ¿Ok? ¿Te parece? Voy a ponerte por aquí, Sagitario, para que te puedas seguir viendo. Y bueno, vamos a poner las cartas para que las puedas ir... Sintiendo. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahorita, ahorita te digo. Toda esta tirada. Wow. Muy, muy profunda. Ok, fíjate, mira, hasta, hasta suspiré. Eh, Estás en este proceso de liberación estás haciendo estas pausas donde estás entrando en más conciencia que en el silencio haces esa conexión con el universo. En la quietud no significa que, que estés quieto y que no hagas nada, sino te permites escuchar en tu interior esa voz, esa conexión y disfrutar. También Estás en este proceso donde eres tu propio maestro. Fíjate, los verdaderos maestros no tratan de imponer a los demás ni les dicen qué hacer o qué no hacer, sino son ejemplos, son luz, son faros de luz para los demás. Entrar en conciencia... De que no, no requieres decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Simplemente siendo ese ejemplo de amor, de luz, será la mejor maestría en tu interior. En este silencio te estás encontrando y estás haciendo conexión contigo. Estás liberándote, estás emprendiendo un vuelo pero al mismo tiempo estás encontrándote y remembrando que la maestría y las respuestas están en tu interior. Eh, en este proceso donde, fíjate, la, la expiación, donde comprendes que afuera no hay nada que te pueda dañar, que aquello que percibes que son los demás viene en tu interior cuando comienzas a, a perdonar, a soltar cosas del pasado. Y una de ellas para, para soltarlas es el perdón. Perdonarte por haber decidido estar en drama, en sufrimiento, estar en alguna situación donde ya no estabas vibrando igual que la otra persona o en algún trabajo. Y cuando comienzas a soltar esto sin culparte, sin culpar a los demás, sin juicios, es cuando comienza esta expiación. Y, y uno de los principales eh, ejercicios que, que puedes realizar es entregarle todos tus pensamientos limitantes al Espíritu Santo decirle Espíritu Santo te entrego todos estos juicios, miedos y etiquetas y te pido me permitas ver la verdad a través del amor de Dios es en ese instante santo cuando comienzas a hacer esta conexión y esta liberación tienes una luz, una luz muy, muy fuerte y te dice el oráculo que tengas confianza, fe y certeza del amor de Dios por momentos... Ah, no te permites dar ese paso en completa fe, todavía estás en este proceso de, de, de soltarte, como cuando vas a, a, a saltar del bungee, que sabes que estás completamente seguro, pero no te atreves a dar ese brinco, bueno, pues es momento, es momento de que lo hagas, todo está bien, el universo te tiene sostenido en todo momento. También te dice que estás en este proceso de renacimiento. Fíjate qué curiosidad. Eh, este mensaje viene muy claro. La maestría y este renacimiento, cambio de conciencia, están de la mano. Estás en este mes de agosto, viene mucha, mucha conciencia, mucho cambio, mucha liberación de lo que estás realizando. Lo puedes aplicar en un cambio de, incluso hasta de pensamiento más espiritual, más encontrarte, un cambio de, de trabajo, de pareja. Es, estás yendo más profundo, más hacia ti y te estás, estás renaciendo, estás haciendo este cambio de conciencia y estás siendo una luz para los demás. También, en este proceso estás eh, liberándote de la hipocresía y de las máscaras. Te está quedando claro que no requieres eh, cubrir expectativas de los demás ni tratar de ser al, alguien o algo para agradar o encajar en algo. Tú sé tú. Cuando tú eres fiel a ti mismo y a lo que tú eres, quizás en tu círculo de familia, de amigos, muchas personas se alejen. Pero eso no quiere decir que sea malo. Simplemente has dejado de ponerte espejos de exigencia, de sufrimiento, de dolor, de drama. Y le estás abriendo la puerta a la llegada a cosas maravillosas, a, a personas, a, a Personas, trabajos que tienen una energía mucho más elevada, permítete sentir, deja la hipocresía y sé leal a ti mismo. Esta, estos procesos son los que vienen en, en el mes de agosto, viene mucha conciencia, mucha luz, mucha fe en lo que estás realizando y vamos a preguntarle que, cuál es el siguiente paso para liberarte y para encontrarte más a ti, y te dicen que eres una obra maestra, fíjate hay, hay dos tipos de creadores, los que son poetas, los que son pintores y los que son místicos, que trabajan en sí mismo, en su espiritualidad, tú eres una obra maestra, pues estás hecho del amor de Dios, tu luz brilla, y te dice el oráculo que seas luz en cualquier situación. No hay manera de mejorarte puesto que estás hecho de polvos de estrella. Fíjate, estas cartas, renacimiento, maestría, siendo una obra maestra, van muy de la mano con este cambio de conciencia y este despertar. Estás en este proceso y nuevamente sale esta carta y te dice, sal de la jaula, deja de depender. Si no me equivoco, esta jaula salió al principio y te dice que liberes todos esos pensamientos limitantes de juicios, etiquetas, y es momento de fluir, de liberarte. ¡Wow! De verdad, el mensaje es muy, muy claro. Espero que lo hayas sentido, que lo apliques en la situación en la que estés pasando yo sé que vas a tomar lo que más resuene en, en tu alma. Y vamos a, a preguntarle al oráculo, te lo presento, del Arcángel Miguel. ¿En qué te vas a enfocar en este mes de agosto? ¿En qué vas a, a observarte, a liberar, a, a darle mayor energía y a trabajar en ello? Hay diferentes cambios, diferentes emociones... Me llegan mensajes y frases. Mira, ha salido una, aunque este es también otro bonus para ti, el comprométete. El arcángel Miguel te da el valor y la confianza para que te permitas comprometerte contigo mismo, con la vida y con el universo. Él te estará aconsejando para abrir tu corazón completamente a cada experiencia. Esta carta quiso, quiso salir, ¿eh? ¿eh? Sin embargo, te voy a dar tu, tu carta, lo que te vas a, a, a enfocar. Eh, es muy curioso porque en la tirada del oráculo de Bioneurosabiduría y en esta, ambas han salido cartas que te quieren dar mensajes extras a ti. Ok, bueno... En lo que vas a estar enfocándote es, pasa más tiempo al aire libre, ok, ten contacto con la naturaleza. Te voy a decir que, qué significa esta carta, aunque por sí sola la misma carta te está diciendo el estar en contacto con los seres elementales, con la naturaleza, te permites escuchar. Hoy te dicen, el Arcángel Miguel te manda este mensaje. Mira, te la pongo así para que la puedas observar. Pidiéndote que salgas y establezcas contacto con la naturaleza, con el aire fresco, te ayudará a escuchar la voz divina más fácil y claramente. Y el paisaje te relajará y aliviará tu cuerpo y tu mente. Todos estos factores reducen el estrés y las preocupaciones, lo cual te permitirá atraer y manifestar en niveles superiores. Piensa en salidas como una inversión que paga altos dividendos en todos los sentidos. Eh, es momento de que emprendas algún pequeño viaje, algún bosque, uh, para que puedas cargar la energía. Si en este momento no puedes salir, Trata de estar en contacto uh, con algún árbol, abrázalo, respira aire puro. Quizás permítete escuchar alguna, alguna cascada, algún ruido de agua. Este propósito lo que te dice es que al estar en contacto con los seres elementales y con la naturaleza, te permitirán fluir. Abre tus ventanas, permite que la entrada del aire fresco entre tu casa a tu oficina... Es una depuración. Yo te dejo con este maravilloso mensaje. Y por último, ¿qué dijiste? Ya se me olvidó. No, no se me ha olvidado. Hermoso Sagitario, te voy a dar tu mensaje para vivir en riqueza del libro de mensajes canalizados. Y tu número para este mes de agosto es el 123. Hoy Sagitario, Dios te dice, háblame. Hoy Dios quiere que sepas que cuando te sientas solo y tu corazón esté turbado, habla con Dios. Deja que la presencia de Dios venga a ti y te envuelva y te traiga paz. Que el universo te envuelva y sientas toda esa energía para tu más alto bien. Agradezco que hayas compartido este tiempo conmigo. Te recuerdo suscribirte, regalarme un like, activar esa campanita y sobre todo dejarnos tus comentarios aquí abajo. Nos estamos viendo en la siguiente tirada. Te abrazo con el alma.